Hoy vamos a preparar una receta para los amantes del queso. Estos son quesos artesanos, los tienen de pasta blanda, curado, con pimentón y nosotros vamos a utilizar este queso enorme que pesa casi 3 kilos para cocinar pasta a la, ruota, a la rueda, o sea, espagueti dentro del queso que seguro que lo habéis visto y ahora podréis prepararlo en casa, dentro vídeo. Seleccionamos unos champiñones y setas para nuestra pasta. Cortamos nuestras setas y champiñones. Echamos las setas a una sartén con aceite caliente. Salpimentamos. Medio vasito de vino. Y dejamos que reduzca. Ponemos a cocer la pasta. Y un poquito más de pimienta. Sacamos la pasta y la echamos en la sartén con un poquito del agua donde se han cocido. Levantamos un poquito del queso y ponemos nuestra pasta. Con el calor de la pasta el queso va a fundir y nos va a quedar una salsa increíble. emplatamos Vamos con ello. y le ponemos un topping de la panceta frita por encima